Dios te bendiga. Mira, hoy quiero hablarte brevemente sobre el insistir en la oración. La persistencia en la oración. ¿A dónde llegamos cuando dejamos de insistir? ¿Y a dónde llegamos cuando continuamos insistiendo? Voy a leer en Lucas 18. Y anteriormente había hablado sobre Lucas 18, sobre no desmayar. Pero ahora traigo una palabra diferente. Dice así Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez, que ni temía a Dios ni temía a los hombres.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 ¿Y acaso Dios no hará justicia, justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces, primeramente yo pregunto. ¿Acaso el Señor no te escucha en tus peticiones? ¿Acaso el Señor está ajeno a tus situaciones? Esta pregunta que yo hago son muchas de las preguntas que muchas personas se hacen a sí mismos. Hay muchas personas que están pidiendo peticiones. Hay muchas personas que están esperando en Dios algo, un milagro. Hay muchas personas que están viviendo situaciones con algún miembro de la familia. Y están esperanzados En que Dios le conteste En que Dios le diga algo Están esperanzados en que Dios haga algo Acerca de un milagro Pero nada pasa El Señor no hace nada Pero tampoco el Señor no dice nada Tal parece como que Nadie nos escucha Tal parece como que Nuestras oraciones, nuestras peticiones Están quedando en el vacío Entonces ahí es cuando el enemigo, Satanás, comienza a querer ganar ventaja. Y comienza a jugar con tu mente. Y comienza a decirte, pero tú pides, y pides, y pides, y nada pasa. Tú pides, y pides, y pides. Y, pide. y a ti nadie te escucha. Pero también pasa esto. Que en nuestro día de vivir, nosotros vivimos una guerra continua. Y solemos... Solemos, porque estamos en un cuerpo imperfecto, a veces a fallarle a Dios. Aunque pedimos perdón, a veces fallamos y Satanás se quiere aprovechar de eso. Y quererte meter en tu mente que tú no eres digno de recibir lo que estás pidiendo. Porque pecaste en esto, porque pecaste en aquello. Y ahí es cuando él comienza a querer debilitar tu fe. La fe es muy importante para tu poder. Sin fe es imposible agradar a Dios Y Satanás va a hacer todo lo posible Porque tú fue mengue. Va a hacer todo lo posible para que tú dejes de creer va a hacer todo lo posible Para que esa fe Que tú tienes con la cual tú comenzaste A pedir, a insistir A creer, comience a menguar Grado a grado Satanás No va A hacerte la guerra de repente Él va gradualmente y comienza a atacar tu fe para que tú comiences a dudar de que Dios lo va a hacer, de que Dios de te esté escuchando. Mira, todo tiene su tiempo en esta tierra. Y cuando tú comienzas a pedir, desde el mismo instante que tú dispones en tu corazón el pedirle a Dios, involucras a Dios en algo, Dios te escucha. Pero ¿qué pasa? Hay guerra en los aires. Y aunque Dios despache la bendición inmediatamente, como hizo con Daniel, hay guerras que se están batallando en los aires. Y tu fe es determinante para que tú puedas recibir. Por eso Satanás siempre va a tratar de manipularte, de, de manipular tu fe, de hacerte creer que tú no vas a recibir, de hacerte creer que tú no eres digno. Que tú no eres lo suficientemente Digno para tú recibir Que tú estás demasiado sucio o Sucia para tú recibir Satanás Va a hacer todo lo posible Por empujarte Al lodo y que te quedes en el lodo Y que Hacerte creer que Tú no eres capaz De salir del lodo Que tú no eres digno de salir del lodo Y limpiarte Que tú no eres digno de caminar pero te tengo respuesta, si eres digno de caminar, si eres digno de levantarte al lodo, si eres digno de recibir, porque desde el mismo instante que tú dispusiste tu corazón y tú le crees al Señor, ya eso te hace capaz, ya eso te hace merecedor. Simplemente no dejes que Satanás manipule tu mente Que Satanás quiera jugar con tu fe Satanás puede quitarte la familia Satanás puede quitarte el trabajo Satanás puede quitarte tu economía Pero que no te quite tu fe Porque tu fe es lo más valioso Para tu poder derrotarlo a él en el nombre de Jesús Tu fe es lo que hace posible Lo imposible al humano Tu fe es lo que hace que lo sobrenatural se materialice en lo natural. Así que no dejes que Satanás quiera jugar con tu fe. No dejes que Satanás te quiera manipular a su antojo. Sigue insistiendo. Aunque tú no veas las cosas a tu favor, sigue insistiendo. Aunque tú veas que tú estás orando y las cosas mejor aumentan en tu contra, Sigue insistiendo. No importa que si tú estás orando por un hijo y el hijo sigue rebelde, sigue creyendo. No importa que si tú estás orando por trabajo y te cierran todas las puertas, sigue creyendo. No importa que tú estás orando por ese milagro para recibir sanidad y nada pasa, sigue creyendo. Porque al Dios que tú le sirves, al Dios en el cual tú has creído, Él solamente tiene y decirlo con su voz y decir hecho es inmediatamente las cosas comienzan a suceder pero recuerda lo que te dije al principio sin fe es imposible agradar a dios es necesario que tu fe no mengue tu fe es la que te va a seguir eh, eh, eh, moviendo motivando y es lo que te va a seguir sintiéndote capaz de, insi de, de insistir aún tú no viendo la situación a tu favor tu fe Va a ser el motor que te va a seguir, que te va a seguir dando fuerza en medio de nada, en medio de, de, de, de que tú no estás viendo las circunstancias a tu favor. Tu fe va a ser posible. Lo que es imposible a la mente humana. Sigue creyendo. No te canses. Dios te bendiga. Dios te guarde. Sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Porque al Dios que yo le sirvo y que tú le sirves, no es sordo y está pendiente de ti. Sigue insistiendo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.